Dale para allá Viene, viene, pasa, pasa Qué pedazo de jeta, eh Mirá Eso que Por este lado, por este lado mostró ¿Sí? Mirá. Bien, Edu, eh Te no, qué pescadito. Vamos. Y Miguel, ahora te saco la foto. Espera que. Viene Miguel y viene. Marce. Miguel, para mí enganchaste el barco, vos, eh. Sí, che. Qué barro, ¿no? A ver Miguel, la cara de felicidad. ¿Marce? ¿Para el copo? ¿También?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 Bueno, primero abajo. ¡Uy, oh, mira! ¡Qué bueno, che! Vamos que salimos de pobre, vamos! ¡Bien, Miguel! ¡Bien, Miguel! ¡Mira qué troncazo, Dios!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 El primero, acá, muy bueno, segundo, qué grande Big?